Muy buenas noches, para unos malas o no tan buenas para otros, bienvenidos un día más al canal. Y bueno, pues lo que ayer hablamos y lo que decía Luke Corto, que he hecho esta mañana. Bitcoin perdiendo la zona de los 15.820 en este momento, le quedan 19 minutos para cerrar la vela. ¿Bonito es? No. ¡Oh, bonito es! Pues no es bonito. No, es el, lo que no queríamos, alguna persona no quería que pasara. Yo prefiero que pase ahora y que pase cuanto antes y se vaya a la línea de tendencia, descendente. En fin, eh, para eso soy muy pesado. Yo sé que soy muy plasta, pero cuando digo la liquidez un poquito es eh, por esto. Eh, Ten en cuenta que si, por ejemplo, ahora mismo tienes, vamos a suponer que tienes eh, 100 euros en Bitcoin, en un momento que hay una caída, metes 10 y tu posición baja un montón, sobre todo si tienes una buena distancia, eh, el problema es cuando baja un poquito y ya, ay, y meto 10, y baja un poquito ya, ay, y meto 10, no, no, hay que tener paciencia y que mmm, valga la pena es decir, que esa distancia ese porcentaje que hemos perdido respecto a nuestra posición inicial eh, sea suficiente ¡Ay, claro! ¿Y qué es suficiente? Pues, hombre, primero solo tiene que medir cada uno en función de... medir cada uno en función de qué? De lo que lleve en la espalda, del respaldo que tenga y de lo que esté dispuesto a, a perder. Os recuerdo lo de siempre, Tener en cuenta que estamos en un mercado bastante complicado. ¡PlayStation! Bueno, pues un mercado en el, que, en el cual puedes perder todo lo que has invertido. Eh, puedes perder hasta la cabeza. ¿Vale? Entonces... Joder, es un mercado complicado, está en momentos complicados. ¿vale? Eh, entonces, no penséis que todo el campo es orégano, que esto es jauja, porque no lo es. No lo es. En fin, decía Ralph Waldo Emerson, un escritor del siglo XIX, de primeros del XIX, además, este tipo era, era genial. ¿no? Este, eh, a, a, primero del siglo XIX, estamos hablando que en, en los años 20 del siglo XIX, hacia 1820 y pocos, ¿vale?, eh, él daba clases a mujeres para que se formaran, cosa que era algo buah, como diciendo, ah, este tío es, es un loco, ¿no? Y él decía instruir, o sea, perdón, dice, las personas inteligentes tienen un derecho sobre las ignorantes, y es el derecho a instruirlas. Fijaros lo que dice, en vez de generarlo como una obligación, es, no, tú tienes derecho a instruir a esa gente y debes hacerlo, es, es como un imperativo, ¿no? Eh, tío, es pues un imperativo voluntario, y él lo hacía encantado. Y, y, y formaba a la gente, incluida a las mujeres, que era como un hereje, ¿no? En aquel momento. ¡Ay, Dios mío! Vas a, vas a formar a mujeres. Y bueno, pues de su escuela salieron mujeres muy, muy y escritoras súper interesantes en su diario. En fin, pero claro, ¿esto de qué viene? De, de pues esa, ese totalitarismo estúpido que ha habido durante mucho tiempo, en muchas ocasiones promulgado. Por la iglesia o por aquellos... Cuando, a ver, siempre... No, es que... Estamos gobernados por gente como que muy mayor. Y evidentemente, del viejo el consejo, ¿no? Eh, esos sabios. Pero, por otra parte... Yo creo que esos sabios, eh, como ya no se les levantaba la cosita, pues eh, le echaban la culpa de todo lo malo a las mujeres. Eh, no sé, una cosa muy rara que ha habido a lo largo de la historia que tampoco... A ver, eh, yo no soy feminista ni cosas de estas, soy soy soy igualidad, igualitarista, <ríe> como lo queráis llamar, porque es que el propio nombre feminismo eh, ya, ya no me parece bien, eh, pero claro, eh, creo que somos eh, iguales con nuestras diferencias. Nada más. Entonces, ¿qué pasa? Que la tiranía totalitaria no se va a edificar normalmente sobre las virtudes de to los totalitarios, ¿no? sino sobre esas faltas que generamos los demócratas. Es decir, cuando una democracia falla, y, y falla constantemente porque son imperfectas, eh, pues bueno, pues las los totalitarios se aprovechan de esos fallos, picotean de esos fallos y es cuando vienen los problemas. Y si no, mirar lo que pasó en Europa en los años 20, 30, 40. ¿vale? Eh, eso es culpa de todos, al final. Pero lo que está pasando ahora es algo similar pero encubierto. Ojo, es algo similar pero encubierto. Han aprendido, han dicho, ¿para qué vamos a entrar en guerra? Entre comillas, ¿no? Salvando distancias en muchos casos. Si podemos controlarlo de otra forma. Y es ahí donde tenemos que meterle eh, dos vueltas más a la cabeza porque, joder, eh, al final hay que, hay que pararse a pensar, ¿no? ¿Qué nos están haciendo? ¿Qué nos están haciendo? Y, sobre todo, ¿qué les estamos dejando? Porque al final es, no es lo que nos hagan, sino lo que nos dejan de hacer. Eh, personalmente, hace años, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Que de muchos aspectos... Incluso en algún momento me, me, me pude volver un sociópata, pero bueno, mmm, tuve la suerte de tener cerca gente pues, que te levanta, te ayuda y sales adelante ¿no? en eh, momentos complicados y momentos muy complicados. Pero yo, por, para bien o para mal, sí creo en la gente y creo que se pueden hacer cosas, pero... Yo he decidido, y decidí hace tiempo, en la medida de lo posible, separarme de ese sistema. Porque en España, como decía Fernando Fernán Gómez, frase de las más dignas y más tremendas, y, y, y yo creo que, además para la época en la que lo dijo, eh, excelentes. ¿no? En España no solamente funcionan mal los que mandan, ¿no? sino también los que obedecen. Y ese es el problema muchas veces, que no es que funcionen mal unos u otros, ¿no? sino que bueno, pues, los que obedecen también funcionamos mal y hay veces que tenemos que decir no, y no somos capaces por cualquier motivo, ¿vale? y cada uno, pues oye, hay que ponerse en los zapatos del otro para ir viendo lo que, lo que a cada uno le, le parezca bien, ¿no? en fin eh... vale Vale, sí, vale, que se me olvida. Me pongo a hablar y al final lo, lo, lo importante, lo importante se me olvida, es que para mí no es tan importante. Empieza Black Friday, ya tenéis en la web los precios nuevos y a eso, a eso, que es tremendo, le tenéis que sumar una cosa. El esfuerzo mayor es decir, el que compra el curso completo, aunque luego haga a plazos, ¿vale? Pero, pero el que compra el curso completo, ¿qué extras además va a tener en este Black Friday? Va a tener, ya sabéis que con el curso, sea como sea, entra el script All-in-One. Bueno, pues el que haga el curso completo va a tener el All-in-One, va a tener el Hold y va a tener el de Trading. Es decir, va a tener los tres. Si hubiera sido por mí, ya os digo yo que esta oferta no la lanzo. Pero como yo, no lo, yo ya lo mando, pues es lo que tiene. Ahora bien. ¿Qué pasa a aquellos que quieren comprar el curso en dos partes? Porque ya sabéis que, si no lo podéis ver en la web, ya el, la tiene, el curso tiene la parte 1 y la parte 2. La parte 1 es um, lo que es eh, criptoeconomía e eh, iniciación a, a, la, a la análisis. Entonces, el que compre la parte 1, que normalmente va a ser esa persona que se inicia, eh, que es holder, tal, pues va a tener el, eh, además, aparte de tenerlo en linguan, el hold que, ¿no? ¿Vale? el script de hold y el que compra la segunda parte del curso va a tener el de trading como un extra es decir una pasta más al final estos están locos están, están locos porque, porque claro, por el dinero No sé. pero bueno eso es lo que os quería decir respecto a eso el que quiera que compre lo que ha a los cojones el resto también está está en oferta a todos si es que me, me tienen hasta las narices en fin eh, Vamos a ver cómo está Bitcoin porque está en, bueno, en esa pequeña mmm, toque a la, a la zona de lo como hemos dicho los 15.820. Vamos a ver si lo pierden 4 horas. La vela no es bonita. Quedan 10 minutos y seguramente a lo largo de bueno pues de, de, de, de este vídeo podremos ver los resultados mmm, <ríe> más a corto plazo. Venga, no me rollo más. Que soy muy pesado. Comenzamos. campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita porque si no, ay, Dios mío la cantidad de cosas, sobre todo tonterías que te vas a perder, como son tonterías tampoco me hagáis mucho caso, ¿eh? que yo estoy muy loco y, y no... no no, no, ya os digo yo que no mola. bueno, Bitcoin, eh, ¿qué está pasando en el día de hoy, Coin Bitcoin, a ver que tengo esto un poquito movido, raro aquí así, ah, a ver eh, se me ha movido esto Uy, qué locura. Bueno, lo dejo así y ya está. Pongo aquí ahora aquí un poquito. Ahí, ahí. Vale. Ahora se ve un poquito mejor. Es que no, no, no me veía en la pantalla todo. Vale, bueno, eh, lo que decía bueno la línea roja que tenemos marcada, eh, que viene, ¿de dónde viene la línea roja? Vamos a volver a repasarlo. Esas dos líneas rojas vienen ay, de aquí, ¿vale? De los dos impulsos. Este, del cierre, ¿vale? De los cierres de esos dos impulsos, vamos a ampliarlo. Que hubo después del máximo histórico, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿vale? Pues esos dos impulsos están ahí. ¿Cuál sería el siguiente? Ten en cuenta que tenemos este pedazo de retroceso y otro impulso. ¡Guau! ¡Wow! 12.827, mola. ¿Vale? Eh, a ver, me dice, joder que no estás gilipollas, ¿cómo que mola? Pues bueno, pues a ver, eh, eso ya depende un poco de cada uno. Eh, pero también, no solo que mole, sino que además tenemos que fijarnos en una cosa. Vamos a ponerle aquí un disparo así, ¡pam!, para distinguirlo. ¡pam! Vale. Eh, ¿Qué pasa en este retroceso y este impulso? Pues que llega una zona que aquí, veis, aquí fue una resistencia, aquí fue un soporte, aquí fue un soporte. Y dentro de este mato, este margen que hay aquí, hasta la zona de 10.000, eh, que tengo aquí marcada de antigua, eh, plaz. Fue un soporte y ahí tenemos la resistencia después de este retroceso. Fue un retroceso bastante grande, si nos vamos a porcentajes de este, la parte superior hasta el mínimo que hizo, fue un retroceso un 47%. Eh, del punto de precio actual, si fuéramos a mechas, sería un retroceso de un 41%. Si fuéramos a cuerpos, que yo creo que es más o menos la zona en la que nos podemos parapetar, eh, sería un 30% yéndonos a 10.800, ¿vale? Cuidado. Aunque, aunque, me apuesta va por encima de estos dos piquitos que tenemos aquí en la zona de 11.500, 11.400, ¿vale? Ya sabéis que es una zona que a mí me gusta de hace este tipo, no solamente por estos dos piquitos, y, sino porque qué? 12.500. Venga, vamos a seguir la línea verde. ¿Veis? Pico, pico, 12.500. Y aquí, sorprendentemente, ¿veis que aquí fue un apoyo en la zona de 12.000 y poquito? Aquí tuvimos otro en 11.800, pero esto fue bah, una ruptura. Estuvimos apoyados ahí bah, bah, bah, bah, hasta que ya empezamos a subir. Evidentemente esto es en diario y bueno, pues eh, esto no quiere decir que vayamos a parar ahí, ni mucho menos, simplemente pues, que el, el, el análisis de aquel momento, eh, emparejándolo o intentando emparejarlo, no a nuestro gusto, sino a lo que nos dice la gráfica, Bueno, pues está, está en esa zona. De momento... Dentro de, bueno, pues de, de este de este orden de las cosas, en el cual tenemos una línea de tendencia que tiene, aquí hay dos toques, 1, dos, tres, podemos ir a buscar el cuarto, que sería lo más normal, a los 14.400, 14.300 aproximadamente, y... Inclusive, podríamos tener, si hay ya una caída gorda, mechas tal, cosas definitivas, cosas así un poquito más, más importantes a la zona que hemos marcado, en la zona de 12.900, ¿vale? Esa zona a mí me parece bastante interesante y luego ya vale, tenemos un hueco bastante grande ya hasta la zona de los 10.000 que tengo aquí marcada, ¿veis? Esto es una zona de máximo, esta zona de apoyo, pum, o sea, bueno, vamos a ver, pero de momento hay que ir pasaposo, es decir, no se puede decir, no, no, es que no vamos a ir aquí o no vamos a ir a 5.000 o no vamos a ir al 4.000, a ver, para irnos a 4.000, primero vale, tendremos que perder la zona en la que estamos. Después tendremos que perder zonas que hay más abajo y soportes eh, de, de, de varios tipos. Entonces, bueno, vamos a dejarnos tampoco de, de querer ser o eh, abusar ¿no? un poco de, de ese sentimiento que hay ahora mismo de mercado. Sobre todo porque, bueno, pues eh, yo sé que hay gente que está bastante jodida. Alguien me lo comentaba hoy. Joder, si yo necesito que suba un 100% a 30.000 o menos para empezar a recuperar algo ¿verdad? del hall. Se sufre, claro que se sufre. Y la mayoría de la gente no está preparada para un hall en tanto, de tanto tiempo. vale Es complicado. Entonces, eh, hay que tener de verdad, hay que armarse de paciencia, no tocar. Porque de verdad que, os lo digo por experiencia, lo digo por referencia, yo como ya metí la pata digo que siempre que los errores de los demás son gratis ¿no? eh, Entonces en estos momentos, yo ha habido momentos en mis anteriores etapas en las que he cometido el error de vendo y recupero lo que sea y ya está y es el mayor error que he cometido A lo mejor luego resulta que esto se va a cero, desaparece tal, y no es el mayor error, pero ya os digo yo que en, en ocasiones anteriores, no solo en Bitcoin, ¿vale? en, otros, en otros valores en su día, la crisis de, de, del, del 2000, la crisis de 2008, yo he cometido ese error en algunos valores y menos mal que no lo cometí en Amazon. Y no es, no es de verdad lo más aconsejable. A ver, que hay alcoins que dices, bueno, pues yo me las quitaría. Es que no es un mercado para estar en altcoins. Me he hartado de repetirlo, de decirlo. Y ha habido a pesar de que ha habido gente que me ha dicho, no, vamos a ver la cartera, vamos a seguir con la cartera. Y yo he dicho, no, porque sé lo que pasa. Sé que yo digo esto, esto, esto, y la gente quiere comprar. Y no, por eso prefiero no no he no no sacado. Aunque haya dicho, bueno, este valor, creo que va a estar en la cartera, este valor no la hemos sacado todavía. ¿Por qué? Bueno, sacamos en principio, eh, tenemos ahí tres compritas hechas, y ahí está, ya está, punto. No hay más. Porque luego bien las hay madres mías. Y sobre todo, para intentar aprovechar el mercado lo mejor posible. Es que, a ver, no vamos a conseguir, seguro, vale, esto ya os lo digo yo, ir a los mínimos exactos que marcan, eso, eso no existe. Eso existe el que tiene suerte una vez y ya se piensa que es Dios. Y esto no es así. ¿vale? Por eso se compra escalonado y se vende escalonado. Pero bueno, eso ya cada uno, cada escuela, cada maestrillo tiene su librillo. Ethereum, por su parte, está sufriendo, ha perdido el 50% de este canal. Pues lo más probable también es que se nos vaya pues, a la zona de soporte. tenemos a La parte superior está en 967 y el centro lo tenemos enmarcado en 920. Ya visitó esta zona vale, en su, en su día y el min, cierre el cierre mínimo estuvo en 990. Vamos a ver eh, si concuerda un poquito con esta, con esta caída. El total market el mercado... Está haciendo un nuevo mínimo, hizo un mínimo aquí, está haciendo un nuevo mínimo en, en lo que es este movimiento. Evidentemente, también es un nuevo mínimo absoluto. Uh, y la dominancia de Bitcoin, que se había disparado por la mañana, ahora está sufriendo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es, está, está yéndose dinerito a las stablecoins. ¿vale? No a las altcoins. Hay alguna altcoin que ha recogido algo, pero a stablecoins. Mm, podemos... Eh, eh, Decir, no, es que ha habido, hay algunas que BNB, por ejemplo, estamos viendo aquí, está perdiendo un 1,45 en dominancia. Eh, eh, cuando Bitcoin está perdiendo solo un 0.26, es decir, está perdiendo más, por ejemplo, BNB que Bitcoin. Se está refugiando el dinero en Bitcoin y en stablecoins. Evidentemente, hay gente que está vendiendo su Bitcoin porque dice, buah, venga, buah, pero recordar que todo eso, todo eso que se está vendiendo, alguien lo está comprando. ¿Vale? Alguien lo está comprando. Por otra parte, el dólar index que ha vuelto a meter otro rechucho. ¿vale? Vamos a verlo aquí en el, en el canal del euro. Recordad que el otro día dijimos media de 200, la zona en la que estábamos. Posiblemente empezaremos a retroceder con el, con el eh, euro-dólar. ¿vale? Pues vamos a, aquí al DXI, al, al dólar index, que está igual, ¿ves? la inversa llega a la media de 200, rebote, vamos a ver qué pasa con la media de 100, si la pasa y vuelvo a ir a por los máximos, pues el, el euro va a sufrir y es un movimiento que podemos aprovechar, Yo lo avisé el otro día eh, ¿Qué pasa con... bueno, FTT, USDT vamos a quitarla de aquí, porque eso ya con su puñetera madre, pero bueno, es lo que hay eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Así interesante que os quería ver, el SP500 bueno, lo tenían la... Bueno, da igual, no importa. Tres cuartas de lo mismo, media de 200. ¿Veis? Aparte de... Tenemos una línea de tendencia por un lado, tenemos otra línea de tendencia por otro lado. No hemos llegado a ella y de lo que sí si nos hemos topado ha sido con la media de 100. Estamos hablando de diario. No es que tenga un retroceso muy grande, si se ha apoyado en la media de 100, posiblemente vuelva a tocarla hasta que toque la EMA-20 y si el mercado acompaña y las cosas van bien, podrá ir al alza. Si no, no. No sé si ha habido alguna noticia que sea negativa al respecto. Me lo, me lo comentáis, por favor, estaría bastante bien porque tampoco puedo estar atento a todo. Lo que sí que está subiendo, ¿vale? Que son las stablecoins, ¿veis? USDC, 3%, USDT, 3,21%. Esa hegemonía del USDT que va poquito a poco perdiéndola, muy despacito, pero claro, es que tienen que hacerlo despacio, si no el mercado se lo, se lo cepillan del todo. Eh, respecto a los ataques a USDT, a ver, siempre, cada año, recibe varios, esto es algo que es normal. Yo no me fío de ninguna stablecoin, ni USDC, ni USDT, no me fío de ninguna de ellas, entonces procuro no estar en ellas en la medida de lo posible, siempre y cuando el mercado te deje. Eh, si puedes estar en euro, puedes estar en dólares, ¿para qué narices vas a estar en una cripto? Digo, eh, por muy estable que sea, y por muy momento que sea, pero si el mismo exchange te ofrece dólares o te ofrece euros, pues no tiene ningún sentido que estés paradiño esperando en USDTs o en USDCs. Ahora mismo, evidentemente, sabemos que USDC, Circle, eh, pues bueno, eh, en teoría, en teoría, Debería ser más, confia más confiable. Pero claro, cualquiera se fía de la Virgen. Porque, madre mía. Y eh, hay una noticia, por ejemplo, al respecto. Que es la de FTX ilustró por qué los bancos deben adoptar las criptomonedas. Es decir, todo de, lo que nos viene a decir es que todo lo que ha pasado con FTX al final resulta que es para para que bueno. Nos demos cuenta de que un banco regulado es el que viene a salvarnos y es el que viene a, a decirnos eh, pues bueno, no te preocupes que si tú tienes aquí un fondo, pues bueno, va a estar garantizado por algo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si los bancos centrales van a van a crear wallets eh, toda esa tecnología tiene que estar in, ya en los bancos antes de que el banco central eh, y tienen que estar totalmente familiarizados tanto los bancos como los bancarios, como los empleados de banca eh, con, las, con las criptomonedas. Tienen que estar, vamos, súper mega familiarizados. Eso por un lado. Por otro lado, eh, cuando ese cambio se produzca, si los bancos están moviendo criptomonedas, están recogiendo un beneficio que antes no tenían y a lo mejor de alguna forma compensan lo que puedan perder por esa gestión de wallets, eh, de las, de las CBDCs. No estoy yo muy segura cómo lo van a hacer. Si alguien tiene una idea de cómo pueden hacer ese traspaso, porque si el Banco Central genera esas, esas eh, no criptos, esas, esas CBDCs, vale esas stablecoin referenciadas al euro, al dólar, CBDCs al fin y al cabo, eh, no son criptomonedas, son otra cosa. Eh, ¿Quién va a gestionar ese dinero? Es decir, si el Banco Central lo crea, el Banco Central me da una wallet o la generación de wallets va a ser cosa de los bancos. Es, vamos a ver, eso es lo, que, es lo que me gustaría también, bueno, pues darle, darle dos, dos vueltas. Ahora mismo, el Bitcoin, como podemos ver, está totalmente desligado del, del mercado tradicional. Se está metiendo una castaña de las que son, pues bueno, bastante importantes, bastante decentes. Y está un poquito fuera de control. Eh, necesitamos más volumen, veis que tampoco hay volumen, no hay un interés importante, uh, y necesitamos eh, más ganas en el mercado, esto es, bueno, está aquí, si lo vemos, esto es por lo de Binance, las ofertas de Binance, y todos los clientes que están cogiendo Binance, es el, que, el que más está ganando con esta crisis, bueno, el que más ha ganado siempre, pero bueno, sobre todo hace, hace cuatro años era un novato, Binance, ¿vale? Eh, pero bueno, ahora está ganando un, con, con esta grisimo mogollón de pasta y más que va a ganar, porque sabe sembrar para recoger, eh, pero si nos vamos al BLX veremos que esa subida de volumen que se ve en Binance no es tan grande ¿vale? la realidad es que no es tan grande, hemos tenido una, una subida un, po, un poquito ¿vale? que no está mal, pero tampoco es para tirar cohetes, es decir, de toda esta zona que estaba un poquito todo más muerto bueno, pues tenemos una zona aquí, grueso y bueno, con estos picos de cada vez que hay una caída en los picos de volumen interesantes, bueno, pues que evidentemente superen a toda esta zona que estaba bastante más muerta con esta figura que nos hizo aquí. Vamos a ver hasta dónde tenemos que sufrir, eh, para el que sufra, y vamos a ver hasta, hasta qué punto eh, nos van a llevar para desesperar al mercado. Esto es algo que es normal, esto es algo que pasa, es una de las fases que tenemos que pasar, y después de esa fase, eh, a pesar de que veas que el mercado empieza a subir, tú, sobre todo la gente que haya sufrido mucho, no, tendrá que pasar una fase de luto en la que no se va a creer que el mercado ya sale a la zaga. A mí me ha pasado, ¿eh? yo creo que los que lleváis ya bastante tiempo en este, en este mercado y en otros que hayáis sufrido alguna de las crisis que han, que han venido, eh, sabes que eso pasa y a pesar de que el mercado se da la vuelta, tú no te lo crees. Y bueno, pues ese luto hay que pasarlo. Eh, en fin, eh, como digo siempre los, los errores son de los demás, eh, aprovecharlos de verdad que yo cuando os digo las cosas no las digo por por ninguna moto, a mí me da igual <risa> yo ya lo he pasado, es como el que le dice al hijo de tío, estudia que, <risa> que si no vas a estar jodido, pues, pues eso, eso es lo que yo os digo estudia, fórmate, infórmate de momento el cierre en una hora ya está por debajo de los 15.820 cosa que no, no me gusta y en cuatro horas que ha cerrado también. vale. Eh, ¿Podemos recuperarlo? Claro que podemos recuperarlo. De, de hecho, aquí, bueno, pero es que ya tenemos un cierre por debajo del cierre anterior que teníamos en 15.928, del mínimo, ¿veis? Entonces, eh, aunque la mecha est aquí está un poquito más abajo, pero ya tenemos un cierre de vela de cuatro horas y de una hora por debajo. <risa> Vamos a ver qué nos depara esta noche. Puede ser una noche de miedo. O a lo mejor una noche de rebote, está bien, ¿por qué no? Vamos a intentar ser positivos. En fin, chicos chicas, no me rollo más y, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.